Lo has tenido que repetir Entonces va bien, campeón No le damos a Twitch Que Twitch es una empresa capitalista Que ya me entendéis, ¿no? Capítulo 5 Por el culo de la inco <coughs> Perdón, próximamente ¿Cómo? ¿Aquí se acaba el juego? ¿Qué dices tú, Illo? La vía, ¿no? Ah, ya decía yo Digo, padre Al lobby a ¿eh? Ahora estamos atrapados En la Alice buena, ¿no? ¡Muere, chiney! Morís, eh, es la Alice buena eh, Esta es la mala Y la buena eh, ¿qué, le, eh, ¿Qué le dije? Eh, ¿Qué le dije? Hijos de satán ¿eh? Es? Eso es Sé esa canción ¿Qué cojones, tío? ¿Sí? ¿Si ¿Sí no? Ah, ¿no? Este es oh, el último God capítulo ¿En serio? Pues no lo terminamos Why Oh, entonces, here? ¿no? Hostia, pensé I que eran siete eh, Fui invitado por un viejo And amigo Y os dejo por aquí el disco A los nuevos y nuevas, ¿no? Oye, muchas than gracias you? también Por el apoyo en este juego, tío minute, O sea, muchísimas gracias, macho Es mu... muy bonito, tío Está guapo Lo que pasa es que No se mueve, mueve más, ¿no? Mejor ver la cinemática ¿La cinemática campeón? Cuando termine el juego, tiene más de un final, dice A ver, las entrañas eh, no son cosas buenas Oh, you? esta cinemática, perdón, we claro Ni siquiera es, sabemos lo que eres Henry, Henry Banana I used to work here. Solía trabajar aquí I... ja. Yo, honestamente, no sé mi nombre Honestly, El capítulo es larguillo so, me No me honest. da tiempo entonces hoy, ¿no? Lo hacemos mañana no <coughs> Llevamos una hora aproximadamente y pico Voy a descansar y hablaremos más we'll tarde pero ahora, ahora sí que vamos a por el Bendy, ¿no? O sea, pero vamos con un equipo de... de por lo menos hay otro, otro puto Pluto del Aliexpress, tío Está bien solo por una hora, hora. no hay necesidad de preocuparse worry. No iré muy lejos oh. eh, Al final el demonio de Tinta ¡Oh, no! <risas> a ver qué pasa, vigila Henry, ¿está bien? As as Estaré de vuelta tan pronto como pueda I promise. I promise you, Beats. Goofy, ¿dónde te <risas> sentaste, amigo? ¿Dónde dejas a Donald? Oh, no. <risas> I promise, y yo Goofy, compadre, a mí no me, me hace, eh. O sea, a mí no me, me hace que tú no eres. Eh... Ah, tú eres el, el Goofy camorrista, ¿no? Eres trun del futuro, ¿no? Ajá, pues la lleva claro, compadre. A, a, a que te rajo la oreja esa que me lleva de furro, cabrón. Ser es el Boris camorrista. Muela. ¡Henry! Henry. Here. You must tiene... be hungry. Debe tener hambre. Si sí, vas a comer tinta, ¿no? ¿Qué? Sorry. It's es Goofy sorry, motorista. Have... <risa> este Boris no se anda con. Este Boris campeón. Y luego soy fancero tú. Es un poco futuro, ¿eh? <risa> Sopas de bacon eh, con, como, como las latas. Tú no comes, no me has dicho. Tú. Paja fuerte. Ah, o sea, que me, la, que me jale el, el ganso fuerte. yo eres un guarro, Boris, tío. O sea, compadre, ese, ese gesto aquí en España, compadre, Significa jalarte el ganso. No te digo nada, compadre. Ah, que te va el servicio encima. Hijo puta, ¿cómo ha visto ahora la, la, a la sí, Liz? No Boris a te odia porque mataste al otro Boris. Just... Pero era un Boris malo, ¿no? Eres consciente no, de que era malo, ¿no? Pero eres el que escribe en las paredes, ¿no? Hope, esperanza. Todos lo hacemos para con tinta, todos, claro. Para algunas para pobres aquí no armas aquí abajo, es poder, la única forma en la que eh, puede ser Pero escuchada. No, claro. Escucha pero era Boris y no mataste, claro, Bendy andes eh, por los oh, yeah. machines, literalmente, okay. era el mismo Boris pero modificado O sea, es que joder, yo pensé que él tenía conocimiento de que era malo, ¿no? Que me quería matar a mí, coño ¿Por qué se ¿so a Tom? parece a Bueno, no creo que A ver qué coño, alguien mala es para matarte Claro, pero le, le, le, le cambió el puto corazón ¿no? no, Como hacía con los otros bichos, ¿no? Para que sean malos Venden de Wood Machine. La, la, la, la the motherfucking B-O-D-A ¿Tiene una tablet? Ah, vale O sea Está haciendo IRL en Twitch, ¿no? sí buscando con tres Pero no puedes ver con tu ojo Solo con eso Como una Ouija, ¿no? Entiendo no queréis culiarlo, ¿no? O sea, queréis culiaros a esta señora, no a Alice, ¿no? Ah, mira, ¿Cómo, I cómo, cómo que ponía? She will love you. ¿Qué? Por eso borieje, ese, eh, ese <ríe> reajete. Oh shit. Y a again. Ey, tal vez lo eres. Alice, a ver. please let me out of here. No me ha dado tiempo. ¿Qué ponía? O sea, Tom viste, qué? no me dio, cuenta, no me dio tiempo, tío. ¿Ponía qué? She, she will love you o algo así. ¿Qué piensa? I think yo creo ese es un espejo eh, te va a servir eh, para todo que es el es capítulo che, guapo me recuerda mucho a eso no el prima de la Ouija campeón there. low she will eh, leave eh, you eh, for the dead o algo así en serio no, nos va a abandonar después de que moramos Hostia la leche qué fumada no o sea es muy sad me recuerda muchísimo cada vez que o sea contra más tiempo le echemos al juego me recuerda más a salir el sal sal tío lo que me ha dado coraje, ¿sabéis qué? No, que yo no mataba a Alice, tío Dime campeón y luego En plan, yo debería haberlo matado Significa eh, que te, eh, te dejará eh, para morir O sea, eso es lo que ponía dejará eh, Te dejará hasta la muerte o algo así eh, en español Ah, o sea, estará conmigo hasta la muerte, ¿no? El rollo como en las bodas, ¿no? Es que no me ha dado tiempo a leerlo entero O sea, literal Pero me parece como truño, tío Por parte de los juegos, en plan ¿Por qué no me da la satisfacción de matar yo mismo esa palla no? No, solo podemos. No, eh, el demonio, el demonio, justo de la puerta. Te dejaré. Eh, para que te mueras, Eso. Claro, eso te, te dejará solo. Hostia, la leche. Mal rollo. Como que te traicionará. O Esa la leche. Bueno, bien. Pero claro, está haciendo referencia a la Alice mala, ¿no? A la Alice, a la Alice demonio. Y está la Angel. Ah. O sea, que ella me va a dejar aquí, la hija puta. Vale, esta Alice, ¿no? Entiendo. Escapa de tu prisión. Encuentra un tubo G. Eh, vale, si me puedo agachar. Ah, vale, vale, vale. Ah They we uh, always hope? Vale. Te dice Spook, coge la cuchara. This is inside the bowl. <risa> qué gracioso. ¿Nos la hacemos o, o, o, o qué? ¿No la hacemos o qué? No sé, a ver, me tienta un poco a terminarlo hoy. O sea, joder, que haya tan poca luz me toca las pelotas Me entiendo un poco, pero si es largo el capítulo Prefiero dosificarlo y hacerlo mañana, realmente O sea, literal, nos vamos un poquito a al y después al valorar Y le metemos un, un poquillo de... No sé, sí, también tengo ahí un par de ADs nuevos no, Hostia, no instalar el puto juego ese, tío No, mira, a ver, quiero, eh, quiero lo que se fumó El creador del juego para hacer eh, la historia Está bastante trillado con pinzas, eh O sea, veo muchos matices, eh, similitudes, ¿no? Eh, son las seis y media, esto da tiempo ¿Me da tiempo a terminarlo? Pues vamos o a sea, darle tirón Huele a caca. Look inside. Vale. Bro, bro, pero a ver. You will, in you will be need this, ¿ok? Vale. Tubería poderosa. A ver, la de esta. ¡Ugh! Déjame pasar. What, what, what? Espérate. Vale, estrellitas. Un tirón. Ok. ¿Aquí qué te coño te dice? This is I, the, the baúl Ok O sea, está dentro del baúl ¿Dónde está el baúl? ¿Rompe el ah, hostia Gracias, campeón No, no, no me había dado cuenta Estoy empanado Estoy empanadísimo Feel like a Leche. Claro, yo aquí en plan Buscando más similitudes Y cosas así Porque esto ya va es caña, ¿no? Vale She eh, will be a leaf You for the... Claro, ya eh, me, va, me va a abandonar aquí Para que muera, ¿no? Eso, esa era la explicación notoria Pensé que no volvería a leer El mensaje Realmente Vale, por aquí tiene que haber algo, ¿no? Hostia, que tiene peces aquí abajo El Fortnite, que he cambiado está, ¿no? Aquí que hay más... Nada, ¿no? Vale, dejo de flipar Con el busca fantasmas y tiramos hacia adelante No, el tirón Habrá más cosas, tío, o sea... Ah, mira Ah, no, no, <risa> XD XD, ajá Venga, cojones, que vamos a matar a Bendy, coño Al cabezón ese, sería de puta la calidad al Banana Vamos no, a darle Ah, este es el que dura dos, vale Vale, voy a ir darle a ver No hay nada, ¿no? o sea, aquí no habrá nada para explorar Ni a ni polla, ¿no? Solo estar de la Thompson Que dijisteis que no lo hice porque obviamente ayer morí Haciendo el try A ver, compadre, señor de tinta Tú no te das cuenta que Walt Disney ha revivido Pero que tú has muerto by my eh, Tú sabes, ¿no? Tu, mi tubería, compadre Mondongo <risa> Vale, lanza la eh, barcaza Pues ya, coño me acabo de eh, enterarme de Que hay eh, que leer la Biblia completa Para entender eh, el juego Y eso, campeón, es eh, paranoia O sea, ¿Lore te cuenta eso? Qué fumada, ¿no? A ver Ah, mira, mira, mira A ver qué nos no dice aquí Coño, lo estoy leyendo al revés Súbete a la barca Voy campeón, a ver Es que ya estoy rollo Lore There is something eh, in the rivers, Vale, hay algo en el puto río, ¿no? Joder, qué agradable, ¿no? Resident Evil, eres tú Coño ¿Cómo subo? O sea, en plan, me subo así ah, Y yo... No. ¿Cómo coño pretende que me sube yo, puta? ¿Por aquí? Da, ah, dale a la palanca Pero, ¿cómo llego, campeón? A eh? ver Mierda, mierda, mierda Ha salido el adrenaline. ¿A la otra? Oh, va, va, gracias, campeón Claro, digo, espérate, paranoia Ah, ¿eh? A esta, ah, y yo no le di llanta a esta O sea que la va tirando sin sí, plomazo Vaya plomazo Wow, ahora sí, no, ahora me caigo la tinta Dale ya, coño, que tenemos prisa Dale y encienda, sigue por el río de tinta El consejo, mantén el acelerador de la barca presionada Vale Yo, yo a tu edad era un explorador Pero recibí un flechazo en el talón Literal, y yo no va más rápido Ahí voy, ahí voy Ahí voy a trabajar En el tubo de tinta, tu madre Me voy a camalar, oh Digo, pa, pa, pa, pa, dime campeón ¿Cómo se puede adelantar el directo? No se puede campeón eso, hasta que no hasta que no se, se cierre directo No vas a poder tener libre albedrío para poder llegar a pasarlo Para adelante y para, para atrás A lo mejor es la primera vez Parece que algo eh, atascó la rueda Ya yeah. Mamá huevo, dale No, papá, papá, papá Dime, dime, dime, dime Corro, a toa Esas alcantarillas eh, me recuerdan a él. un poquito, la verdad, eh Joder puta, eh, no mira hacia atrás Quiero ver qué es campeón Fancero tú El payaso eso, es un payaso Puedo verlo, me dará tiempo a verlo un poco A ver qué es, eso me da me da curiosidad Quiero saber qué es, eh, eh, eh, vale ¡Ah! ¡No puedo mirarlo! Si sí, sé que tengo que avanzar Ah, había otra uh, La música de pirata del Caribe. Eh, es algo obvio, eh, que es broma, ¿no? Ya, hombre, campeón, ¿no? A lo mejor es, o sea, yo, yo no lo pillo como broma, por eso te he contestado Pensé, hay muchas veces que la gente viene campeón Nueva no, al canal y es rollo... Se puede adelantar derecho, en plan... Que a lo mejor es la primera vez que... Literal, ¿no? La primera vez, por supuesto, en este sentido Que alguien pregunta y está aquí de primera Cabrón, no me deja ni beber Mamá huevo Qué raro los bosses, ¿no? Los bosses Por ejemplo, este bicho al porrazo Estaría guapo, ¿no? Pero entiendo que tú sea una parte puzzle, ¿no? De lo que es el juego Coño Tío ¿Todo ya? Avanza Mamá huevo ¡Pardo! like a Uf, demasiado largo hace el eh, la marketing eh, más turbo más velocidad el <risa> raptor eh. go go raptor go go go go raptor Que qué temazo eh campeón el man ese aunque hombre estaba bajo los efectos de las broncas o sea, ese pibe ragaña qué temazo eh joder demasiado largo ¿no? o sea es larguísimo el el side tío por fin llegamos al final Ahora vamos al mismo sitio, papá fuera de coña, mi padre tiene un sprite eh, que en 10 minutos eh, casi eh, se me ha cerrado la herida eh, ¿Qué me ha sirve, en ¿Eh, serio, hostia, pues será campeón el, Es como el que te crea una barrerilla O sea, es, eso es como un... joder, como un puto antígeno, campeón, eso es para desinfectar, punta mala Que como te dije, las uñas de los gatos tienen un montón de putas bacterias, hombre También si tenéis ahí el cajón, ya lo sabéis de más, eso cada vez que el gato se pone a escarbar y tal Normalmente tiene... Eh, tiene sus cosillas Por eso te cuece y te hace directamente la arida Y se te pone roja como, como un tomate Déjame salir ya, tío El payaso de ITS Joder, puta, tío No entiendo cómo el bicho No se deja ver O sea, ahora me meto un Jasker Y me pilla de la mano, ¿no? O sea, me pilla del pie Joder, macho, casi, ¿eh? No, no he fallado mucho Dice... A ver si algo más por aquí Vale, ahí que hay You bring a deal ¿Cómo eh, conociste al eh, Bendy? Por eh, Fancero tú hace un año Que lo mencionó el juego Lo que pasa es que, claro Hace un año campeón Tú estaba de otra manera que el escalado era, eh, juega a eh, algo que genere mucho, como el Fortnite todos los días tiene 150 followers nuevos y la posibilidad, por supuesto, de que una persona como tú que viniste ayer, te, te quedase en el canal igual que la de todos tus compañeros y compañeras aquí, entonces sí que era mucho que tenía una tenía una ansiedad muy grande porque siempre con juegos canónicos se escalaba mucho, ¿no? en Twitch así que lo conocí hace un año y hoy eh, oh, hostia traicionado, abandonado lo decidí jugar, ah, ¿puedo matarlo? me dijisteis que no podía matarlo, ¿no? Y el 2, bueno, el 2 tiene, tiene muy buena pinta lo jugaremos, por supuesto Ey me, me voy, ¿no? ¿Ahora, ahora sí puedo Te vas a cagar encima vas a cagar contigo, ca ca gracias campeón, y lobo a todas ¡Ah! Duty zombie! De hecho, tiene que matarlo Voy, campeón, un poquito de Call of Duty ya tú me entiendes, ¿no? Una, una bolita de, de zombie Aunque no vea nada, intuyo que saltando no me va a pegar bicho Lo que no entiendo, es, sinceramente, lo juro de corazón Es... Qué música, ¿no? El objeto de la De la fabada de, de tinta ¿Qué sentido tiene? Nunca puede llegar A ponértela, ¿no? O hay un botón que te pone vida Porque... o te restablece vida ¿No? Es que no, no lo comprendo Son coleccionables o algo O sea, no sé, es raro Toma, eh, Vendí el BSO de MS de eso raro Por la categoría no, por... que yo sepa, no, no lo sé Qué raro, o sea <coughs> Perdón, lo vamos pillando, pero... Eso te lo tomas y te cura al instante En serio, pero no se puede usar Ah, hostia Pues para que veáis, ¿sabes? un poco como me siento estafado, ¿no? Campeón, fanzero, y luego rollo He pillado un montón a lo largo del juego Pero no tengo ni idea ¿Para qué sirve? No, no me mires! Mantente lejos ¿Cómo? ¡Cómo! Que cago, esto muerto muerto Que te meto Que te meto, John Pues claro que te bendiga, cabrón Si tienes la cara de un orto, hijo Después de matarlo viene una pelea Larguísima con L mayúscula ¿En serio? no solo cuando lo pilla Ah, cuando lo pillo, entiendo Terbori, hermano, al final va a ser Persona de revelación del juego, eh Toma Bendy, no vaya la que te ha dado, compadre El Pluto, eh, o sea, el Pluto, el Goofy Del AliExpress Ah, que al final me va a pegar a mí el tonto esto, ¿o qué? Ah, vale, vale, vale te it easy, Goofy Ah, yo, yep, gracias Ah, mira, está también la palla Está la waifu, o sea, la, la, la, la emo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, señora? Buah, estamos en el equipo completo Espérate, me que a en su cara Un momento Se cagó Hijo de la gran puta, ¿eh? Not Monster Mirad el detalle, lo habéis visto Se le marca a Goku, tío El aro, mira Qué guay A Goku no le marca nada, ¿no? Parece que estamos aquí para pelear Mira, con... Sola. Es Eso es, eh, que la buena Claro, campeón, es la, la... ¡Uy! ¡Que lo doy. Es el ángel ¿No? Carrilenme ¿Cómo? ¿Que me va a tocar faro? Son portugués, pito, ¿eh? No, Goofy Del Wii se llama Drone, en serio Arke, el que En el anterior Se llama el bobol Y claro A ese le cogimos más cariño Campeón, pero eh, Este de aquí Drone Básicamente es Trun del futuro En Dragon Ball GT <risa> O sea, está, re, está rotísimo uh. ah, lo, eh, bueno, eh, comiendo. A ver, va solo Campeón, claro Es este un juego de va solo Realmente Colocan las unidades Y defiende O sea, de defender Claro, o sea, que es eso de fighting, todavía hay más Yo. ayuda. Se viene con la tubería. Ahora, ahora cojones, ahora, esos son mineros. Joder, tío, me parece hijo de la gran berwicki. Eh, ponete el recibimiento para pasarte ronda y para mirar la payas. Vamos, Boris, Boris 2.0. Vale, todo, todo baja por uno y ya está, tío Dos a por uno que te de el tirón, eh Puta Vaya tela, eh ¡Uf! No quiero morirme otra vez Wow ¿Sois consciente de cuántos hombres de, de tinta hemos matado? Hombre, por fin Chachu. Y hay personajes que son héroes Que solo pueden eh, conseguirse el eh, Sin gastar la ficha Coño, El pelo en el ojo del juego Y con las skins oh, de los God, héroes, together, también, eh, de los no héroes también Con ficha del propio juego O sea, que tiene más, más orillas, ¿no? O sea, más coleccionables en sí Henry, ¿crees que puedes liderar? Claro que sí, cojones que Yo te meto toda la pinga Digo, sí, te lidero Claro que sí Sí, eso está bien, campeón O sea, es divertido al fin y al cabo O sea, le das un poquito de más tiempo de juego Realmente Aquí hay algo para guardar, ¿no? O sea, seguro, ¿no? ¿Aquí hay algo para guardar o cómo va? ¿Cómo? Esto estaba hecho así, no puede ser O sea, pegar pachazo aquí de gratis Por irme por aquí Esto estaba hecho así, no tiene sentido Nada, esto estaba, esto estaba previsto Haciendo desafíos y completando modos en cada mapa Por primera vez te dan billetes que se usan como monedas en el juego qué guay O sea, a ver, es mola por lo menos Mira, hace mucho tiempo no juego ningún juego así, eh Eso es así, menos mal, campeón, me cago encima Digo, en serio, hermano Que parecía que era por el otro lado, campeón Pero te lo prometo que, digo Pues vamos a ir por el de las tablas, los cojones, ¿sabes? Madre mía ¿Tengo la máquina? Ah, sí la tengo, a ver ¿No hay mensajes de la señora? Vale, un puzzle de tuberías Drena el eh, pasaje, encuentra Los tubos perdidos, vale no, no hay nada, ¿no? Vale, pues vámonos Para allá Bueno, le voy a dar, pero ya me entendéis, o sea, me voy va ¿Qué es? Ah, es un Goofy Se adelante, ¿no? Como canta Toa Hostia, si no me dejas pasar, cabrón Ah, y será por fuera, ¿no? Locura, tío. No comprendo, los tubos, hostia. Sí, vale, vale, por aquí, gracias, campeón. Uh, nice. Siempre a tiempo. Y gracias a todos y a todas. El juego está muy divertido, la verdad. Está muy simpático. ¿Qué es abierto? O sea, administración no es abierto, ¿no? ¿O sí? No, no. Ah, sí, sí es administración. No tengo un hacha, ¿no? Voy a tener que matarlos para que me dé la tinta Y conseguir la tubería, ¿no? Como la otra vez, ¿no? Supongo O no, esto es coleccionable Si me ve, bueno Voy, ¿no? O sea, me piro para la toda Putos irlandeses, tío Bichos de tinta Menos todo, cuánto tiempo, campeón Qué pasó, casi un año, ¿eh? Ey, ¿qué tal te encuentras? Uy, hey, ¿qué tal estás, papá? Muy bien, la verdad Bueno, terminando Bendy eh, Después del competitivo de Fortnite Que ahora le meteremos al Valoranto Y la verdad es que bastante contento, ¿no? Por supuesto, eh, de crear contenido siempre feliz ¿No? Aquí en Twitch para vosotros y para vosotras Y, por supuesto, nunca rendirse, ¿no? Con este encomedido Y meterle bien duro Que Twitch, la verdad, eh, ¿me entendéis, no? Es un mundo capitalista eh, de, de una tristeza eh, que te cagas encima ¿Y qué tal te encuentras, campeón? ¿Cómo ha ido la vuelta a clase? Que no te vea El, el irlandés, cabrón vale Creo que ha pasado hacia allí, ¿no? O Sabe una, ¿no? Ha pasado para allá del tiri, ¿no? O, o qué pasa. Hijo puta, tío. Literalmente. Y bastante bien, campeón, sí. Sé que te metes tanto. O sea, eres Adrián eh, que te cambia, O sea, es que os cambiéis más el nombre que la leche, campeón. Normal. Eh, ves por la puerta, veo dónde la puerta. Y sí, campeón menos, igualmente salen los mensajes. Entonces, siempre se sabe un poco del lore, ¿no? ¡Wow! ¡Putada! ¿Pero como hay un campeón? ¡Ey! Increíble. ¿Qué cojones, bro? Aquí estamos en el bendy, que no está nada mal, verdad. Está bastante bien. ¡Ey! ¡Hijo de puta, eh! Vale, me, me, me deja meterme aquí. Eh, secretos, campeón, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo va, por supuesto, este bienecillo? ¿Cómo te encuentras? ¿Y cómo fueron las clases? Aquí estamos, a ver si terminamos hoy el bendy El maldito bendy, que está guay, la verdad Está bastante guapo, y cuando eh, Y luego, cuando vaya eh, por el otro lado eh, Vas por el otro lado, o sea, por aquí A ver si se va vale, el hijo puta, menos mal está esto aquí, campeón Es que al no tener una forma de pegarle un guantazo Al bicho, estoy jodido Y una alegría también hablar contigo, campeón esa, Adrián, hace muchísimo tiempo que no venías al canal. Es más que obvio que por supuesto todo el mundo olvidó tuit cuando la cuarentena desapareció. O sea, es normal. La, la mayor parte del tiempo la gente pues no consumía tuit, pero después lo hizo. Porque por supuesto como ya sabéis, pues como un momento en el cual pues se divierte, ¿no? Eh, la persona. Tengo gripe. ¿Y eso, campeón? ¡Oh, está ¡Hay otro! ¿Y eso, campeón? Está, o sea, ¿has cogido frío por las mañanas? Claro, es que a la hora de ir a las clases siempre pasa lo mismo. O sea, eh, salís calentito de la cama y después ponéis malillos malillo. Que es normal también, obviamente A mí me ha pasado eso de pequeño Espero que te mejores pronto, campeón supercrato hey Ey ¿Y has ido a la clase igualmente hoy? No, no ¿Dónde coño está la tubería? Hola, bicho raro No, vea, me hago esto como no debería ser, ¿no? La verdad, mía eh, Muchos días en el que quería meter Pero por pereza A veces eh, La pereza a veces me puede Claro, campeón, pero es eso, eh, es una, una distopía, ¿no? O sea, todo el mundo que utilizaba, por supuesto, en este aspecto, en la cuarentena Twitch, ahora no lo utiliza y viceversa, campeón. Pero es algo normal, al fin y al cabo. Por supuesto, es algo que iba a pasar tarde o temprano, ya que, por supuesto, después de la cuarentena, todo el mundo, pues, volvía, ¿no? A tener eh, las cosas eh, hechas, ¿no? Y tenía que hacer, por supuesto, ¿me entendéis, no? En plan, su foco. Aproveche para ir eh, a otra zona. A ver qué es lo que puedo hacer. Ahí hay una, aquí hay una tubería. Uh, gracias, campeón, hacer todo, ¿eh? O sea, son muy... ¿Por qué suena eso? ¿Qué raro Ah, ah, vale, estas tuberías, dice A ver Me alegra también saber de ti, campeón Adrián Y de nuevo, mejorate, campeón Kratos ¿No? A ver. Ah, o sea, en este site hay una, ¿no? Vale, vale Voy de una, a ver si... Aquí Vale, nada, latitas de comida, ¿no? Estas tuberías parecen que... ¡Ah, mira! ¡Ah! Vale, vale, entiendo, entiendo Hostia, pero... ¡Uf! Campeón fanzorotu, chicos ¡Pateo, no! ¡Está bugueado! Nada, para aquí no era, ¿no? O sea, el centro... ¿Era aquí? No, no, no, aquí no... O sea, ¿qué? ¡Qué paranoia! Yo es que ahora eh, me estoy viciando un poco al mundo del streaming ¿Cómo no podía faltar? ¿Era tú? ¿Cómo campeón al mundo del streaming? ¿Cómo? No entiendo eso O sea, en plan... Antes no lo estaba en la, en la época de la cuarentena Tienes que hacer tuberías con, eh, con lo de ese Vale, el tiro un campeón lo malo es eh, ubicarme Fan 0 2 en la dirección correcta ¿Dónde está el cacharrito, ¿no? Estoy acojonado, ¿por qué campeón? ¿Luego qué te ha pasado, macho? Estoy escuchando ruidos en mi casa y estoy solo ¡Campeón! Está escuchando esto, literal ¿Tiene, ¿Me tienen en o me tienen casco? ¿Qué gacho me encanta? No pasa nada eso Me pasa de pequeño, campeón Su miedo que tienen los niños y yo De pequeño también lo tenía o sea, anda. <risa> literal, en casco. O a lo mejor el vecino también puede ser. Por aquí, era, ¿no? Y tengo unos audífero fuera. Nada, campeón. El autosugestión, por supuesto, cuando se está solillo. No te preocupes, leña. Es más, vives en un. ¿Sabes? En un bloque, ¿no? El ruido eh, viene de mi casa. Nah, no creo que, que, que haya nada, campeón. Igualmente a mí eh, de pequeño me servía mucho eh, encender todas las luces. <risa> literal, encendía todas las luces, tío. Lo burro de corazón, macho. Sí, pero no sé, nada, campeón. Nada. Eh, la, la imaginación. No, no, no es coña. Hace cinco minutos han eh, timbrado dos veces en mi casa o sea, A lo mejor, a lo mejor que tu madre campeón Directamente, ¿no? O sea, le habrá dicho algún vecino vecina Mira, pues he dejado a mí hoy ahí Solico, cojones ¡Hostia, es Bendy! ¡Mierda! Vale, vale, vale, vale Aquí no había... ¡Hostia, puta! ¿Qué es Bendy el cabrón? Ya decía yo que no me dejaba coger la tubería Se va, ¿no? Se ha pirado Se ha pirado el tonto Qué tonto polla que es Bendy Sí me gustaba, pero eh, lo he dejado Un año y ahora pues eh, lo estoy retomando pero de hace tiempo, campeón algo yo no te he visto en un año entero, campeón Por eso digo He ido a mirar eh, a mirar antes ¡Corre! ¿Qué va? Eh, era El hijo puta ese eh. Oye, ¿Aún eh, aún sigue? ¿En serio? Hostia Es que no me deja pillar la tubería, ¿no? A ver De todas formas En 15 minutos viene mi padre Para irme a Argamasilla Y ella eh, Mi madre Y ella sabe Que no eh, Que me puede eh, me, me puedo eh, quedar solo Lo sé, campeón Pero la cosa en plan Sabes, por lo menos Que tienes ahí a la vecina O sea, o al vecino Por eso te digo Que al fin y al cabo Ah, ya la ha cogido o sea, ya la cogido entonces. ¿Qué hago? Me llevo... O sea, hago, pongo los tubos de uno en uno. Cuando desaparezca la tinta de abajo, es que no está. Claro, o sea, estaba ahí el hijo puta. O sea, son tres, ¿no? Realmente. A ver. Ah. ¿Cómo? No me deja colocarlos. Ah, este es aquí, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Me he perdido. ¿Y el cacharro? ¿Lo he cracheado? Coño. Pero es que no han timbrado eh, al timbre de la puerta. Han timbrado en la calle. Ah, entonces, campeón, puede ser alguien. En plan, incluso publicidad. At the same time. De hace como tres días eh, que estoy viendo stream. Qué guay, campeón. Eh, welcome de nuevo. O sea, realmente Twitch siempre es un mundo en el cual, por supuesto, se puede llegar a, di a disfrutar, ¿no? Y divertirse. Eh, siempre lo pensaré, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Qué pueden ser los putos niños que se ponen aquí abajo de mi casa prácticamente todos los días? Pues seguramente sea eso, campeón. Y luego, 100%. Ya me jodería. Estarán jugando a la pelota o algo, cualquier cosilla. Has hecho uno eh, que no sirve. Hostia, has hecho de cuatro aperturas. ¿Cómo? Ah, que tengo que estar pendiente de eso. Ah, que tiene más. Joder. Vale, entiendo. Hostia, pues va a ser un poco. A ver. Ah, vale, vale, vale, vale. Ok, ok. Gracias, campeón fancero tú. Eso sea, no me he no dado cuenta. Pensé que me iba a dar eh, las piezas y debe igual la forma, ¿no?